Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de iniciativas innovadoras de educación dentro de España. Como es lógico, la innovación y el progreso de los métodos educativos ocurre coexistiendo con prácticas también más antiguas. Pero si buscamos un poquito, es una realidad que dentro del panorama nacional se están llevando a cabo iniciativas muy innovadoras en cuanto a la educación. Y hoy te voy a hablar de unas cuantas. En primer lugar, el Escape Room Digital 2019, que es un juego académico diseñado para alumnos de primero de la ESO, en el que los alumnos deben resolver cinco retos relacionados con distintas asignaturas, ciencias, matemáticas, lengua, música o arte. El objetivo es que pasen un buen rato porque cuando los niños se divierten eh, su capacidad de absorción de información es mucho más alta, igual que nosotros cuando estamos relajados somos mucho más capaces de aprender y de llevar a cabo aptitudes pedagógicas como son la búsqueda crítica de información que en la era de la información es fundamental la memorización de conocimientos comprender y relacionar conceptos trabajar en equipo la asertividad desarrollar sus competencias digitales son algunos de los beneficios de este tipo de actividades en segundo lugar hablaremos del proyecto uke vega que es un proyecto de gamificación y flipped classroom en música que se está desarrollando en el colegio virgen de la vega de benavente está concebido como un programa de aprendizaje activo de conceptos musicales a través del ukelele que hace uso de elementos de juego y de tics para llevarlo a la práctica tomando como punto de partida el flipped classroom o clase invertida y la gamificación este proyecto incluye muchísimos conocimientos desde quinto de primaria hasta tercero de la ESO. En tercer lugar, el proyecto Coche del Futuro que se está llevando a cabo en el Colegio Hermano Salesiano Gárate de Ciudad Real, en este caso dirigido a alumnos de sexto de primaria. Este proyecto se basa principalmente en el trabajo cooperativo y en la gamificación, además de incluir también nociones de electrónica y robótica. El objetivo en este caso es la construcción de una maqueta de un coche a partir de elementos geométricos y, por supuesto, con el uso de energías renovables. Y por último, vamos a hablar del contacto con la Estación Internacional Espacial que se está llevando a cabo desde el Colegio San Josep Obrer y Luis Vives de Palma de Mallorca. En este caso está dirigido a alumnos de cuarto de primaria y se engloba dentro de la asignatura de matemáticas. El objetivo es motivar el interés de los alumnos hacia las ciencias del espacio a través de actividades que les ilusionen y les entretengan. Para ello se ponen en práctica competencias como la creación de modelos a través de elementos matemáticos, hacer uso de estructuras robóticas o prestar atención a la precisión científica. Todo ello a través del aprendizaje cooperativo. Una iniciativa que este año terminó con un gran reto real que fue realizar un directo con preguntas al astronauta Tyler Nick Hack de la Estación Internacional Espacial. Y estas son solo algunas de las iniciativas que hemos encontrado más interesantes dentro de nuestro territorio para formar a los alumnos en la realidad, darles herramientas, para su futuro profesional y ayudarles a desarrollarse como personas y potenciar sus competencias. Para menores que viven y se desarrollan en un entorno tecnológico es fundamental este tipo de aprendizaje, así como formarles en seguridad y educación digital, que es el objetivo de nuestro programa Segura Escola, que también está siendo implementado cada vez en más centros educativos dentro de España. Las necesidades educativas, cambian y nosotros también debemos cambiar con ellas. Una vez más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.